Es como una meditación, es estar conectada conmigo misma, es muchas veces sentir frustración pero luego eh, sentirme diferente porque logré cosas eh, buenísimas, eh, dolor, alegría, o sea, es una mezcla de sentimientos maravillosos.